Ya. Aquí estamos nuevamente en otro jueguito del recuerdo ¿Mm? Puta, no paramos hacer mi canal A pesar de que tiene ya sus 400 y tantos seguidores, 300 no sé cuántos tendrá No me he fijado, pero sé que son pocos Pero yo, da lo mismo compadre Aquí estamos para terminar los juegos Y vamos a seguir jugando juegos del recuerdo hasta que me muera ¿ya? Y esto va a quedar como registro de todos los juegos que me jugué ¿Ya? Vamos al juego vamos a la onda de, de las TNH Mutant Ninja Turtles 1 este juego sacado el 12 de mayo de 1989 Ya, juego plataforma un juego sacado por eh, Ultra Games y desarrollado por Konami ya con eso estamos dados ahora vamos a mi recuerdo el recuerdo que yo tenía con esta weá. aquí en Chile se hacen como algunas ferias cada cierto año. No sé si seguirán haciendo la FISA o la Feria Logar. Me acuerdo que creo que fue en la FISA cuando vi un galpón weón, de Estados Unidos o Japón. Weón. Yo en ese tiempo alucinaba con los juegos de arcade de las Tortugas Ninja y alucinaba con el juego de 4 Players. Cuando caché entre todo ese montón de juegos que existían, me di cuenta que. Oh, estas las tortugas ninjas, compadre. Tengo que tenerlo y tengo que tener la NES. No la tenía po, todavía. Y me di cuenta que estaba este juego. ¿Ya? El que están viendo en la carátula ahora, que hoy día lo vamos a terminar. Y este era el que yo tenía que tener para jugar de 4 player. Que al fin y al cabo era de dos nomás. En todo caso, sería la raja que saliera uno de 4 player. Claro. Pero en ese tiempo yo decía: tengo que tener este, tengo que tener este, este, este, este, este tiene que ser y no era cuba, era una weá rara que, que se veía de lado, que no era nada que ver que salían enemigos que tampoco no tienen nada que ver con la serie o algunos mono en realidad pero no era nada que ver Cuento corto, me llegó a mi mano en su tiempo, lo jugué, lo encontré pésimo, fome, aburrido pero tenía algo especial, era ultra, mega difícil no lo pude terminar en ese tiempo porque me lo prestaron, lo cambié por las Tortugas Ninja 2 Oye, te estoy pasando la estructura en Ninja 2 Player, Y vos me estáis pasando esta porquería de juego Ya, pa. Los mitos dicen que este es uno de los juegos más difíciles de la NES Ya, no sé qué tan difícil será Pero hoy día lo vamos a terminar en el juego recuerdo como Hemos terminado juegos mucho más difíciles anteriormente Así que, ¡vamos a lo nuestro! Pa. Hoy en día estamos aquí en el juego del recuerdo y vamos a terminar Tortuga Ninja para ustedes compadre. Y el original, weón, para que dejen de andar diciendo que el weón ocupa emulador y toda la cuestión. No. Aquí tengo mi NES conectada con mi capturadora de video al tarro. Estoy metiéndolo en la NES. <risa> y la weá se ve como la wea. Ya. Lo vamos a mover un poco. Bueno, ya vamos a hacer la típica. Vamos a soplar el cartucho. Te pasa la misma weá con estas cosas, con estos jueguitos. ¿Para qué onda? Se echó a perder. Y ahí lo moví un poco y se ve mejor. Esperemos que la no se eche a perder más adelante. Tenía su musiquita. Nos mostraba las tortugas como evolucionaban. Y nos hacíamos como una pequeña intro de cada personaje. Leonardo Katana Blades. Rafael. El Sai. Si se fijan, no tenía nada que ver con el de los arcade, po, Y la gráfica era como pobre, weón. Un chucus. ahí viene Donatello con el bo. Oh, las tortugas, ninja. Qué llamar la zorra. Cacha, splinter. Oye, miren para arriba. Ahí está Shredder Y acaba de raptar a Abril O'Neill. Ya, compadre. Esa era la pequeña intro que tenía el, el jueguito. Y ahora nos vamos a llegar a terminarlo. Con el poder del joystick de Narés. Así que démosle, pues, weón. Basta de bla bla y vamos a lo nuestro. A terminar el game. Yo les voy a mostrar cómo se termina esta weón, weón. Les voy a relatar todo este juego que es tan difícil para algunos. Ya, lo primero que hay que hacer es no meterse en ese hoyo. Aquí sale este autito. Bueno, tú podéis pegar, weón. Podéis pegar aquí en el mapa. Y aquí es donde tenéis que meterte. Ya. Vamos a empezar a jugar este video game. Ah, podéis cambiar las tortugas. Tenía Leonardo, Rafael, Mike Y la weá que tenéis que hacer acá es que los tenéis que ir cambiando uno por uno, weón. Ojalá lo pueda terminar la weá, weón De más que sí Y ahí vamos con Donatello ¿eh? Y aquí aparece Pipop. El chancho Lo matamos muy rápidamente Y ahí Rocksteady se lleva a Abril o Neil. Ya, si se fijan Uno dice, puta la weá, weón, acaba de pelear con el primer mono weón Y la weá. Prácticamente me quitó la mitad de la energía cuando estoy para el pico, no voy a poder seguir avanzando. Bueno, la técnica que había que hacer acá era devolverse. Es lo mismo que me pegan. Devolverse acá. Tank Chucha, me metí de nuevo acá. Y te vais para acá. Para este hito que está aquí. Y en este que está acá. Tú te regenerabas te puedes volver a meter varias veces para comerte esa pizza Listo Tenemos a Donatello lleno Y volvemos al nivel de Racine y seguimos avanzando tranquilamente Cuidado con esa mosquita que está ahí arriba Esa mosca, weón, que imagino que son moscas que están en las cloacas Mandadas por el doctor Baxter Stockman Puta la weá. No creo que la termine, weón. Ya. Bueno, si se fijan acá, sigo avanzando ya no está vivo. Ya. Y podemos ir de acá. Sigo avanzando, ¿cachai? Con una musiquita Nagger, weón, de las tortugas ninja. Mira ridícula la música. ¿eh? Y nos metimos acá. Ya. Nos vamos a comer a esta weón. Esa weón, weón, que nunca leí la, la serie, weón. Y esos monos tampoco los vino nunca en la serie. ¿eh? Como un hombre de de arena, weón. Pero la wea, ¿quién es ese, weón? Chucha. Cacho, una rana, po, weón. Nunca hubo una rana en las tortugas ninjas, po, weón. ¿Qué inventan? ¡Mira el hombre de fuego, po, weón! Play con los cuatro fantásticos, ¡qué onda. ¡Vamos! ¡Guau, wow, ese, weón! Casi me cae encima ¡Vamos, pasemos acá! ¡Qué música más pegajosa! Y aquí llegamos como a la guarida de Rocksteady y aquí va a ser el, primer, el segundo jefe que nos va enfrentar Esa weá me puede quitar energía, weón Ya, menos mal no pasó nada Chucha Ya, sigo avanzando, weón Bueno, Donatello lo pega como para atrás ¿Cachai? ¿eh? El weón como que pega para atrás y va adelante es como el mejor personaje del juego, weón Pega de lejos Es como muy parecido a la onda de los videos Los videos era el weón que tenía el, el arma más... que llega más lejos Y aquí este weón es muy fácil matarlo Hay una técnica, te ponía acá arriba Camináis para acá para que el mono diga, ah, el weón se está escapando De ahí lo único que así es le pega dispara, le pega ahí. dispara, le pega ahí. Dispara... Puta a ver, dispara, ahí. Dispara, ahora. Dispara, dispara, ahora. Ahí. Listo. Y salve a abrirlo en compadre. Caché, loco? Igual abrirlo en no, no. Sí, la mejor Ariolín era la de los monitos. Eh, don't let the food clan destroy.. you have my support. Ya, no sé qué guay hijo. Ah, que destruyamos el clan Foot, weón, bueno, que nosotros vamos a tener su soporte. O algo así. Ya, ya estamos acá en este nivel. Aquí viene el nivel de la.. en el nivel el nivel de la. De la represa, weón. Que para mucho era un... Era... Era satánico, weón. Estoy, estoy para la Cornets. Necesito más concentración esta, weón, weón. Como que no le tengo mucho respeto al juego en todo caso, weón. Muy confiado Venga pa' cabo El cierra. Estos monos son como los de la película Milagro en la Calle 8, bueno. Ya, lo bueno es que acá tenemos una pizza que nos va a llenar entero. Guap. Ya, ahí tenemos todas nuestras tortugas... ...ultra llenas, así que podemos seguir avanzando. ¡O botar weón, pollo, weón. Bueno. Aquí hay que pegarse un salto más o menos paja, weón, para no caerse, medio complicado. Ya, todo bien. Y llegamos a la parte complicada, weón. La parte más vérgica del juego. Dicen. Cacha que nos vamos a tirar, mira. A esta parte tenemos que hacerla corta, vamos. Tenemos que desactivar una bomba, weón. Wey, es muy, es muy fácil Agarré ahí una Qué fácil es jugar con un joystick de NES wey, ¿no? no como esa wea de... De joystick de 360 que tengo que ocupar en los moduladores, weón bueno. Vamos, rajado Vamos, weón Eso, muy bien Uy Puta Ahora, vamos que se puede, vamos que se puede, vamos Paso para allá, weón Haciendo cagar a Donatello, weón ya, Acá vamos a cambiar a Mike Para la corneta Puta, me agarrar las patas Vamos, weón. Esta weón es con tiempo. Weón pa'l pico, weón. Voy a cortar las tortugas pa' la cagada, weón. Que se puede ahora rajado, vaya, vamos. Eso, buena, vamos, vamos. cercado invicto la wea, ya pico. Y eso era todo, wea, Kawabanga compadre, buen trabajo, el problema es que tenemos que salvar, no, vámonos a descansar a casa, y ahí nos vamos a descansar a la casa, aquí, ahí tiene el loguito de las tortugas Ninja y encuentran la casa para la cagada, Master, y ahí en la tele weón, para la cagada aparece Destructor, hola soy Shredder, escúchenme Turtles, tengo tomado a Splinter Para poder regresárselo Ustedes tienen que... Ganarle al Foot Clan Voy a estar esperando por ustedes, jaja. Ja, ja, ja, ja. Bueno, la verdad es que el loco se raptó a Splinter Y ahora nos vamos como a una zona donde tenemos que manejar el autito de las tortugas Vamos a ayudar a Splinter Y aquí estamos nuevamente entonces, acá hay un camino Acá lo que tenemos que hacer, compadre Primero que todo, es eh, Ir a buscar unos misiles Matelo no lo para la corneta? Otra, la a la cabeza, weón. Vamos. Ya, al que vamos a dejar llenito de donatelo A Don. Vamos a buscar unos misiles, lo que pasa es que en el camino hay como unas barreras, ¿cachai? Y el auto no puede pasar por ahí. El turtlemóvil. Tur Entonces. Mmm, tenemos que buscar unos misiles para romperlas, po weón. El weón no podía haber estado más encima, weón. Bueno. Ya sigamos sí, con Leo. Vamos. Ya, si sí, sé que estoy mal, weón. Bueno. Vamos. De aquí otro salto complicado. Y el que vamos a llenar va a ser a Donatello. Vamos, papá. vamos Donatello. Vamos Don, Donny. No me acuerdo mucho la weá, weón. Ya, cacha. Aquí cuántas veces pasé saltando, era así nomás la weá. Caminar. Bueno, y ahí ya tenemos los misiles. ¿eh? Y nos vamos a volver por este lado. Porque aquí nos vamos a dejar caer, compadre Y nos vamos a volver a las afueras donde está el turtle Mobile. El autito, eh, ¿por dónde es la weá? Por acá, chucha, no, que hagan cagar al Leo. Ya, ya. Aquí hay una barrera. Uf, ahí ocupé los misiles. Igual el joystick de la NES es más pesado, weón. Ahí, ¿cachai? Bueno, yo me sé el camino, weón. Así que si alguien quiere cachar, weón, se lo puede memorizar ahora. Estamos esto como remolque, weón, esas weas raras, weón. Edificio azul hacia la derecha. Me lo bueno, sé memoria, la wea, weón. Estos weones lo han aplastado, no. Eso no... Seguimos avanzando ah. Muere Ya, pues weón dos. Voy con la mano para la cagada, weón El joystick de la NES es súper pesado, de verdad es Pesado en el sentido de la, las crucecitas Como que uno no, no la... quiere la quiere hacer cagarla, weón Vamos Ya, aquí nos bajamos del auto Del turtle móvil y vamos a cambiar a Don Ya en esta parte weón bueno, hay una... Hay un... Hay un lugar donde ojalá no nos caigamos al agua Bajamos nomás. Y esta parte es como media complicada, weón. Uh, casi me caía el agua, weón. Vamos. Aquí avanzamos la pantalla para que parezcan estas weas. De aquí caminamos nomás. ¡Pisa, pisa! ¡Vamos! ¡Vamos, oh, es que no me quiero caer, weón! De oh. aquí nos tiramos para acá nomás, compadre Podemos aprovechar de llenar alguna otra tortuga y salimos. Bueno, aquí lo que podemos hacer es elegir las tortugas que están más débiles. Puta la weá. Y entrar y subir varias veces. A ver, ojalá que no pase de nuevo. ¿eh? Ahí está. Ya Rafael está lleno. Ahora Leonardo está lleno. Están todos full. Digamos con Don hombre de fuego acá de repente tienen como armas, ¿cachai? Pero no me han dado ninguna weón Buena Ya eso era lo que quería We weapons Weapons Para cambiar las weapons hay que apretar select. A ver, sí. Ya. Vamos, compadre, que se puede. Vamos, que se puede, weón. Globo de mierda. Y aquí nos vamos a enfrentar como una tortuga, weón. A un weón de la serie, pero no me acuerdo cómo se llamaba, weón. O. Oh. No puedo tener una técnica con este weón. Voy a con Mike. Le murió. Y ahora aparece otro weón más, weón. Ahí murió, uff Y ahí aparece Sprinter que lo baja flotando el weón Oh, mira Y un helicóptero se va ¿Algu Alguien va en el helicóptero Toma el blimp para capturar el helicóptero Tú puedes hacerlo Y entonces ya estamos en este otro nivel Donde en este nivel Partiendo acá a ver, espérate, que hay una parte también calmado. A ver, ya, ese mono, ¿cachai? ¿Cacharon ese mono que está ahí? Bueno, no hay que pegarle, porque ese mono bueno, se multiplica en varios monos monos mono, mono chicos, ¿cachai? Entonces, um, hay que tratar que salga ese. Entonces, aquí yo lo que voy a hacer va a ser llenar a Donatello con la mega piso esa. Y vamos a seguir jugando con Don. Vamos a salir. Nos vamos a volver a meter y ahora vamos a llenar a Ralph no a Mike Mike ya, ya sigamos con torno. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es avanzar, weón, porque tenemos que buscar el turtle dirigible El dirigible tortuga Ya, esa agua que está allá arriba es como una cuerda, weón Esta hueá Que después van a cachar como se ocupa cambió la arma weón, era el único Se van sí, Ya no importa, igual la estrellita la Ya no. ¿Cachai? ¿Aquí el loco ocupa la... ocupa la... La soga cuando veis como otra animación. Así. Oh, Oh. Oh, qué buena, weón. El loco tira una soga así. Igual tenía lo suyo. Y eso es la weas que está tirando. Esta es la última, eh. Ya me quedé sin más. Las turtles. Oh. Ah, ya, Ahí hay pizza. Pizza time. Todo lleno y a Donatello le falta un poco de piso, es lo que tiene que quedar lleno. Aquí, ¿cómo lo vamos a hacer? De alguna manera, tenemos que matar esas weas, Poban. Con Stars. No vamos a estar mal Esperemos seguir así Hay niveles que son ultra difíciles En el sentido que Weón, te aplastan las paredes Y cagaste Más adelante lo van ver. a ver A todo esto de esa agua Tengo que practicarla weón. A ver, calmado Cuenta que soy weón. Tenemos que hacer una huevada A ver, ahí esas, esas caídas weón, Voy a tener que, a ver Igual me manejo bien. Estoy haciendo esa weá porque más adelante tengo que caer como bien en unas partes, weón. Y... y no quiero fallar, pues, weón. Si no pierdo la tortuga. Y aquí seguimos avanzando con estas turtles. Nos metemos aquí quemar quema ropa, los culeos. Ah, miren, aquí sale un boss. y sale uno de esos, tú te vais para acá, para arriba nomás, y ahí le pegáis. La MC Hammer. Oh. La Hammer. Puta. Ya, igual es buena arma el boomerang. La puta la weá Y aquí subimos nomás Acá... Oye, eso viene, nunca, nunca en mi día me llegó un misil No sé qué pasará Mmm... Ah, mira Espera, ¿eh? Esa es la moya, que salgan los globos El otro buen tira Boomerang, po Ah, la weá, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Vamos. Oh. Estamos como en un aeropuerto, ¿cachai? Vamos a ir a buscar el tortuga... El tortuga dirigible. Lo bueno es que los boomerang cuando te los comí, weón. Hay que tener cuidado con el... Con el imán. A ver, aquí vamos a ocupar... la wea. Ahora vamos a calcular bien A ver, para llegar allá arriba Puta, Pero weón Ah, que pollo, weón Ya weón, no Ya vamos Ay Que la cagué aquí es para arriba estas mosquitas con rafael mueren en el toque bueno estrita. que viene más adelante, no me acuerdo, weón. ¡Ah! Vamos. Bueno. Voy para el hoyo. Hey. Aquí había una mosca, bueno, acá va a haber una mosca roboteísta. Vamos. Ah, hábil ninja. Esta Para estimular el valor. Vamos. Ahora acá. No, acá no es carrera uh, un boss muy fácil. El boss, y aquí avanzamos nomás. Bueno, les quería contar que a ese weón a las tortugas las matan y perdí la tortuga. Pero hay lugares donde tú podéis recuperar las tortugas, están como capturadas, ¿cachai? Entonces las podéis como recuperar. Ahora vamos a pasar por uno donde, si es que nos hubieran matado una tortuga, la podríamos haber recuperado. Que es este. ¿Ven? Acá. Aquí, por ejemplo, si perdiste una tortuga, la tortuga aparece ahí como amarra. Entonces tú la salváis, pues, weón. Ya seguimos avanzando y nos metemos en este hoyo. Aquí está la mía cagada, weón. La weá se llega a poner lenta, weón. A ver, vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a tener que matar este mono para que no haya tanto mono en pantalla y se mueva más rápido. Ah, problema de la NES. Weón, no me vaya a caer allá, weón. No me vaya a caer ahí, weón. Vamos. Ya esa es un arma como para pegar más fuerte, weón. Vamos. Ay la weón, weón. Tanto mono en pantalla, weón. Pero nada que no, no sea superable. Si me caigo me muero el tiro, a ver Vamos, oh, sube Buena Musiquita de relax Bueno, acá arriba hay una parte, veanla rápido ¿Ya la ven? ¿La vieron? Ya, ya, Ahí se puede recuperar vía, pero no lo voy a hacer porque es muy frío. Ya, vamos o Se va como que me da miedo, a ver Mata la weá, pues, weón. A ver, vamos a cambiar al boomerang. Tank. Voy bien tela. ¡No! Uy, casi me llega el guan... Había un guan ahí abajo, weón, disparando. Llenar ah, de en la pantalla, vamos. Esa weá fue weá. Que calmado que aquí weón miren acá donatelo muy bien bueno Sí, donatelo hay que tenerlo siempre lleno weón entonces acá vamos a hacer un jump de leer ver ¡Bien, weón! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Que se puede, conchetumare! ¡Waaaaaah! ¡Muérete! Uh. Ya, otro salto de mierda que me puede matar, weón. ¡Vamos! ¡Sube, weón! Aquí hay una parte, creo, a ver, no sé si acá arriba. No, acá no es, acá abajo, a ver. Y acá, vamos. Ya, haganme daño, weón, bueno, haganme daño, ya. Aquí uno puede como recuperar mucha energía. Y esta es la parte como para recuperarse. ¿Estáis? Tenéis que siempre ver que te salgan esos monos con ca como que parecen zombies, weón, bueno, que se supone que son ninjas del clan food, estilo zombies. Entonces nos vamos a meter varias veces acá. Para recuperar a todas las turtles. Ya igual voy a recuperar a Don también porque el loco tiene que estar power power. Ya sea lo mismo. Si esta igual la estamos haciendo para recuperar otra tortuga. Oh, me pegan dos, tres veces ya. Y ahora vamos a recuperar a Leonardo. Ven, ahí quedó full. Me voy con Don. Y ahora vamos a recuperar otro tu Vamos a recuperar a... A Michelangelo, a ver. A, a Rafael. Estas son como partes Para recuperarse po, ¿Cachai? Puta la wea ¿A quién vamos a recuperar? A Mike Y ahí ya estaríamos Full weón. Puta la wea, wea. Ya a dónde nuevo po, Si el loco tiene que quedar full Ahora Mike Después de esta si quieren adelante en la wea, po, yo sé que hay partes que son pajeras <ríe> Si quieren adelante en el video, wea, me da lo mismo <ríe> Ya, ahora voy a... A dejar a Mike completo Y finalmente ya estamos casi llenitos Nos comemos una pizza más y dejamos a Donatelo completo Entre comillas Ya está bien, nos vamos con eso, donatelo Oye, que costó la hueca. acá Ya, vámonos Vamos al 16, sería... Mmm, este parece Sí, acá Ya, pues acá me van a matar, pues ya quise sacar el video Porque bueno aquí mira la concha de su madre Esperemos que no sea así Porque este es un nivel colador Creo que acá es, ¿eh? Donde.. weón bueno, te aplastan unas paredes Ya, esperemos no morir, weón, bueno, vamos A ver, practico un poco, a ver Eh, Ya, eh, ah, ya. Aquí abajo las paredes se van a cerrar weón bueno, y me van a aplastar y me van a quitar una tortuga al toque Que es lo que no queremos ¿Ya? Así que más suerte, esta es una de las partes más difíciles del juego Tu madre, weón. Colmado. Weón, no sé cómo hice la weá, pero la weá la hice. ¿Ya? Ahí si me hubieran matado, cago todo. Huele la chucha. Ah, menos mal, weón. Esa es la única parte como que me da de real miedo. Y ahí aquí aparece este jefe. Que es como un pollo. Que vos te pones en el medio nomás. A pegar para arriba. ¿Cachai? La hueá está como mal hecha. ¿Cachai? Te quedáis quieto ahí nomás, wea. El pájaro dispara abajo, weón. Y después ya esperáis y pegáis para arriba. ¿Cachai? Teenage, mutant, ninja, turtle la web. Que cuático, como suena como se rompe el huevo Go to the enemy base. Por el blim. Bien, weón. Las cuatro tortugas también y sean en el blim. De las turtles. Y ahí se fue la tortuga. Las tortugas. Ya, esta weá es el penúltimo nivel. En este nivel les voy a contar un poco la, la weá como es. Estamos como en la base de los malos, ¿cachai? En la base de los malos nosotros tenemos dos lugares. Que este es el lugar 1, que es agua que nosotros podemos entrar por acá arriba, ¿cachai? Donde acá tenemos que ir a buscar armas, compadre. Acá tenemos que llenar a las tortugas de armas. Todas tienen que tener el boomerang, compadre. Ya, acá creo que hay un hoyo, no sé, una weá así Ya está, wea. hay que romperla acá abajo y bajar, ¿cachai? Entonces bajar, bajar, bajar, y weón Y aquí te voy a encontrar con boomerangs ¿Cachai? Yo la weá la voy a dejar llena de boomerangs porque quiero, weón, que quede full Son cinco veces que tenéis que hacer esta misma, wea, con todas las tortugas, ¿cachai? Son 20 veces en realidad, weón eh, les voy a poner un botón acá abajo para que la de esta parte llenen las tortugas con armas. Si no pueden escuchar mis comentarios weones. Ya Mike lo voy a dejar con esa estrellita. Igual las estrellitas son power porque pegan fuerte, ¿cachai? Pero voy a llenar a, a Rafael y al otro weón. Con.. Los boomerang. Tengo 40. Acá en 100 la wea. 8, ahora la última. Le cambiamos de Turtle. Ya. Ahora vamos a jugar a Leo. son técnicas, pues, weón, ¿cachai? Listo, está lleno, la, la, la, están todas llenas, 99, 99, 20, puta, igual voilà, a Mike lo pondría con 20, Mmm. Sí, mejor boomerang, weón. ¿Sabéis que todo el rato boomerang? Es que las estrellas que sacaban, weón, Y además que las tira a 3. Prefiero que el loco tenga boomerang antes de que tenga... tenga estrellitas. que el final, weón, es del terror, compadre. El final es del terror, weón, brigio es brigio el final. El final es del Tecnódromo. Igual que en el 2. Ya, compadre, vamos. Aquí capaz que me peguen, me quiten un poco, pero en la otra guarida está lleno de pizza, compadre, así que y de todas maneras voy a pasar a buscar pizza da lo mismo que me peguen, ya, nos vamos de acá esperamos no volver a más este lugar ya, esa era la base donde teníamos que recuperar armas y esta que está acá es la base que es donde uno recupera pizzas ya ahora nos vamos a comer unas pizzas compadre antes de la pelea hay que estar lleno hay que estar satisfecho aquí, aquí, miren, después de esa puerta salen dos monos culeados, miren ¿Cacharon cómo me pegaron? Pero aquí... Hay pizza time oh, listo, quedó lleno Entonces, ahora viene la parte desagradable del nivel Bueno, en la parte desagradable del nivel Como pueden ver acá Este es un mapa con tres hoyos. O tres alcantarillas, una wea así. Como ustedes saben, el tecnódromo está bajo tierra. Entonces tenemos que buscarlo bajo tierra, pues weón. En esos tres... Eh, miren, ahí hay un hoyo. Ese hoyo que está ahí. Tenemos este otro que está acá. Ese. Y el otro está por acá abajo. Que es el más difícil. Por lo general, uno se mete en el más difícil y siempre está el agua ahí. A veces pasa, no siempre. Entonces, nos vamos a meter en el más difícil, weón, para pa que sea de más difícil a, a, a más relajado. Ya, aquí están estos monos, weones. Eh. ese mono, weón, que está ahí con esas espinas, pega más fuerte que la mierda, compadre. Y te quita caleta. Así que la vamos a tratar de matar por acá. Una más lo puedo matar. Miren la weá, ahí murió. Ya, y ese otro huevón lo vamos a matar con Boomerang, si es que podemos. ¿Quién Tiene es ese weón, nunca lo oí los monitos weón. Ya, esas weas explotan. Esperamos que el weón se convierta en Samus ¿Ya? Ojalá que el Tecnódromo salga al tiro, compadre, porque es una paja, de verdad, weón ¡Corre, Turtle! Puta, tenía que salir un weón en el camino Sale, weón ya, Esos weones son fáciles con los Boomerang Puta, la weá Tenía que salir uno ahí, weón que no me agaché, weón. Soy weón. Vamos, que se puede, compadre, weón. Si esta weón, weón se puede. De hecho, vamos a ocupar otra tortuga, weón. Vamos a ocupar a Ralph. Ya exploten. Uy, ojalá que sea Tecnódromo. Tecnódromo, compadre, ya vamos. Vamos, weón. Esta weón la tenemos que pasar, weón. Ya, esta weón tiene esa, ese como rayo láser ahí. Tenéis que darte la paja un rato de espera de aquí en la orilla, porque salen a cada rato esos hueones. No, mmm, ya comámonos la. No, ya filo, no me las comí, weón. Bueno. Ya fíjense que la electricidad va, va desapareciendo hasta que llega un momento en que desaparece totalmente y podéis subir. No sé si será porque al Nintendo no le daba. No le daba pa, para pa poner más gráfica en la pantalla. Que se puede. Ya pues weón, muérete mierda. Y ahí murió la weá. Ah, ya, ese weón de creo que no nos va a hacer daño. Y ahora lo único que hacemos, weón, es darnos un espacio. We... ¡Uy no, por favor! Uh. Nos damos un espacio nomás. Puta la weá, weón. La otra es que ocupemos a Natelo y que pegue para arriba Me voy a recarar a Natelo, compadre Hay que pegarle enojo a este weón Vamos, que se puede Ahí debería ocupar a Donatello, si sé, pero no lo estoy haciendo nomás, po, weón, porque no me quiero arriesgar Uh Ah, no, cachá, que se destruía esa weá de allá, weón Ya, pero igual, buena. Parece que hay que ponerse acá para que nos dé pantalla la weá. Listo, murió, weón ¡Qué perigio, weón! ¡Qué na na ¡Ya! Oh, creat. Este es el Final Battle Ya aquí vamos a jugar con Donatello y nos vamos a concentrar, compadre Porque aquí, weón, tenemos que hacerla la sí o sea. Yo creo que igual me van a matar acá, porque aquí ya... Esta weón, este nivel es un colador Aquí chao compadre Voy a bajar nomás Ahora, puta, lo más probable es que me maten Muy perigido, compadre, weón. Bueno. así sigamos con Mike. Harto número para que ocupe toda la pantalla la weá y no salgan monos. que la pase weon bueno pero para que cachen po weón total podemos continuar vamos que se puede weón vamos que se puede Ya seguimos con Don weón Ya Oh, qué brígido, weón Aquí viene una weón muy brígida, compadre De hecho aquí, weón Hay que dejarse golpear, weón Ahí, uh. ¿A quién vamos a hacer pedazo de Leo? Sí, porque Rafael no va para más, weón. Se puso más degenerada, weón No, esta parte, weón, puta yo, yo me dejaría morir aquí, weón Porque, weón, de verdad, weón No tenemos nada que hacer acá, weón Es muy difícil Yo sabía que estaba iba a pasar, weón Los Boomerang, weón Game over Ya, está bien No importa, el juego es difícil Continuamos Ya, weón, vamos Ahora sí Pero bueno Esos monos culeados Que son difíciles por la mierda weon Vamos Jajarás la pase weon Ah. ¡Mira tú! Eh? mero ¡Boomerangs! ¡Boomerangs! Ya. Aquí yo ocupo a Ralf Para hacerlo cagar Pero weón Justo parece un weón allá arriba weón casi me morí weón por entusiasta pues, weón vamos que se puede No es la idea de que me peguen, pues, weón. Me acabo de correr nomás, compadre. Me tengo miedo hasta esta weá, po' weón. Para que hay que no, no quiero perder nada. Puro, weón. power Oh, estoy para la corneta, weón. Ya vamos a ver si sí, más puedo, weón. Vamos que se puede, compadre. Un poco de concentración de relax, weón, necesito un trago, weón. Ya, yeah. vámonos oh, Va para el pico, güeyon Vamos que se puede, weón. Vamos que se puede, compadre. Estoy en modo... modo zombie, weón. Modo zombie, compadre. Esos astronautas de mierda, weón. O no sé qué weón serán que nunca los vi los monitos. Vamos, vamos, vamos, weón. A ver, están todos pa'l pico. Estaba el pico. Estaba el pico. Están todos pa'l pico, compadre. ¿Qué voy a hacer? Difícil la weá, weón. Ya, compadre. Enfrentamiento final. No me dar la paja de estar peleando con Shredder ni una weá. Puro boomerang. Ahí está Shredder, po, weón. El destructor. Este weón tiene una pistola que si me llega a llegar una bala, ese weón me mata al toque. Pero gracias a mi boomerang. Lo podemos dominar. has destruido a Destructor y ha salvado al mundo Ahora, yo puedo cambiar a la forma humana Gracias chicos Han hecho un excelente trabajo Oh Splinter, te ves bastante bien Me gustas No, oh Splinter, realmente esa es tu verdadera forma Bien hecho chicos, gracias por ayudarlo Vamos a celebrar con pizza. ahí en abril. La aventura de las tortugas ninja ha concluido. Ah, conchito madre. Lo terminé, pues, weón. Lo terminé. Ahí tienen sus tortugas ninja. Igual me mataron una vez. Está bien. Pero puta, qué juego, weón, más complicado. Tienen niveles de dificultad extremos. Agua de las paredes, brígido. El último nivel, llegar, weón, con las tortugas todas llenas, Berigio Más encima no hay pizza al final, weón. o sea, si hay unos niveles, hay unas partes con pizza, pero weón, Ir a buscarla es una paja Pero ya, weón, aquí, weón, hemos logrado, weón, terminar otro juego más del recuerdo Tenech Ninja Turtle 1, me siento feliz, weón, porque terminé esta weá. Bueno, Battletoads también está te terminado por ahí todo el tema, weón. así que weón, he terminado algunos juegos buenos y difíciles, weón. ¿Qué más les puedo decir, pues, weón? Ahí está la estructura ninja, no es tan complicado, es un poco práctica y weón, jugar un rato. Así que nada, pues, weón, se suma a nuestra lista de juegos terminados aquí en el juego del recuerdo Espero que les haya gustado la grabación, suscríbanse, compartan la weón, weón. Y un saludo a toda la gente que siempre se está como comunicando conmigo a través de los mensajitos de YouTube. Les dejo un gran abrazo y pronto les voy a traer algunos jueguitos de Atari que tengo guardado por ahí. Este robot Ride Over Moscú, a ver si hay algunos juegos de Ride Over Moscú por ahí. Así que ya, vos. Les dejo un gran abrazo a todos, weón. Y cuídense. Ahí está Tortuga Ninja terminado. Que estén bien. Nos vemos en otro, nos vemos en otro episodio. Cuídense, weón.